enviar a mí, comparte aquí el chamo una imagen de, de lo que sería eh, la página 15 de lo que es el proyecto el proyecto eh, buenos días amado hey, buenos Jan, días, carolina hombre. de lo que es el proyecto de la ley de extinción de dominio es una ley que ha gravitado en el país durante unos siete años. Se ha aprobado unas cuatro veces en la Cámara, pero ha perimido allí mismo. Creo que hay un senador eh, el, que la ha impulsado nueva vez, sobre todo en el ambiente o momento que está viviendo la República Dominicana respecto a la lucha contra la corrupción pero que esta ley, aunque tenemos la de lavado, que ataca los bienes obtenidos por comprobación del de acto ilícito, no es suficiente cuando se tiene como derecho fundamental el respeto, el disfrute, del derecho de propiedad, que aunque un derecho contemplado en la Constitución, esta, su tenencia, es decir, la de la propiedad, el título, tiene mmm, excepciones que se pueden perder ya sea por adjudicación, por un, por una especie de, de un préstamo, y usted no pague y se concrete de que usted haya puesto en garantía esta casa, tiene un procedimiento que termina perdiéndola. Pero de lo que se trata hoy, la lucha contra la corrupción y la que trata la ley de lavado de activos, que tiene que ver con los negocios ilícitos de narcotráfico, eh, terrorismo, como le, se le habla. La República Dominicana ha debido detener entonces, de forma simultánea, un proceso sobre los bienes de aquellos que con su... en principio, su servicio brindado al Estado, en este caso, se han aprovechado de su puesto, para extraer de distinta forma bienes, recursos que engrosan su patrimonio particular al momento de salir de la función que realizaban. Y que si comparamos desde el inicio cómo llegó y cómo salió, automáticamente percibimos que ha habido un acto de corrupción, porque en el Estado, a excepción del Banco Central, a excepción del sueldo del Banco Central, de los superintendentes de banco, de los ministros, de los, de lo de Indotel y demás, los salarios aquí no dan para tener villas en Casa de Campo, villas en Punta Cana, autos lujosos y cuartos en, en efectivo en los bancos. Entonces, esta ley a la que me refiero, y me ponen ahí el, lo que mandé, se define que extinción de dominio o decomiso civil de bienes ilícitos es el procedimiento mediante el cual se recuperan bienes considerados o reputados como ilícitos por su naturaleza, origen o destino. Consiste en la declaración de titularidad de dichos bienes a favor del Estado mediante sentencia irrevocable con la consecuente pérdida de los derechos de propiedad sobre dichos bienes sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado. El que está hoy en Encartado, en plan Medusa, en el proyecto, en, el, en la investigación Medusa, Caracol, Pulpo, 13, trece. Trece, son hoy personas que se le computan entre 100, 300, 500, hasta 6 mil millones de pesos dentro de un periodo de gestión gubernamental en la que pudieron aprovechar las influencias o como sea, eso se está tratando en justicia. Ya luego sabremos al final con el resultado cómo fue la operación y a qué se le condene o se le condenó. La ley de extinción de dominio ha estado gravitando porque parece ser que nuestro cuerpo legislativo tradicionalmente le ha estado huyendo. Y como hay tantos intereses en el Congreso, que es lo que nosotros hemos criticado, que cuando tendremos nosotros la oportunidad de tener un país en que el Estado social, democrático y de derecho no sea utilizado para fines y provechos particulares, como a la fecha lo hemos tenido No podemos dejar de reconocer Que allí, ahí sentados Legislando Quienes debieron hace tiempo En la República Dominicana Si teníamos verdaderamente un discurso De lucha contra la corrupción Era establecer una ley De extinción de dominio O extinción civil Del derecho de propiedad Más de 10 años tiene Más claro, de 10 años proyecto. Entonces, el tiene pico, el Entonces porque es una vergüenza que nuestro cuerpo legislativo pudiendo haber estado haciendo el trabajo para lo cual se le paga y se le eligió, esté andándonos por la, por la rama y haciendo resoluciones y que le pedí una resolución para que se declarara tal cosa, <risa> señores. Para preguntita, pero sí. la ley de lavado de activos te permite incautar bienes que son fruto de, sí. de, de acciones ilícitas, por ejemplo la corrupción, la el robo, ámbito. todo eso. Sí. ¿Por qué pero, no? No, lo que pasa es que la ley de, de, de, de no no la la, la, de, la de lavado de, de, la de activos te crea todo un ambiente para atacarlo, cierto pero hay retribuciones y hay negociaciones que terminan recuperando al final porque hay un espacio de la proporcionabilidad y conseguir que dentro del proceso de, de proporcionabilidad, este demuestra que no tiene nada que ver con lo que ha hecho, la extinción de dominio va paralela con un juez especial, que es la que ataca directamente, Exacto. financieramente, a quienes cometen esos actos. Sí, pero, esta, esta, pero esta conlleva pero la creación es que, de, de, de, de, ese, un de un juez especial. especial sí, pero ¿qué pasa? Y una jurisdicción ¿Qué es especial. ¿Qué pasa? Es que, es, si, es, que si, es que si yo, por ejemplo, eh, me robé del Estado 100 millones de pesos, pero yo compré mi casa antes de, de, de ese hecho. ¿verdad? Pueden dinero, demostrarlo. Tú no me, me puedes quitar. Puede demostrarlo. La ley de lavado de activos lo que te permite es quitarle, incautarle a la persona lo que consiguió fruto del hecho ilícito. Pero no, no eh, hay una garantía eso, a, por el tema jurídico y de derecho que tú planteas, a excepción tendrían que abocarse a subsumir, a subsumir lo que llaman el uso de esos recursos para fines ilícitos que No, no es lo mismo. de fines ilícitos, o sea, provenientes no, de fines bueno, ilícitos. Bueno, esa parte es la que nosotros discutimos con una ley de extinción de dominio que no te da a ti la oportunidad, sino que tú te defiendes de lo penal y aquí te estamos atacando la parte financiera que no te va a permitir a ti tener el poder económico para definir decisiones de aquel lado eso este eh, eso viola el principio de, de, de inocencia y es, no y es, tranquilo tenés, tranquilo tranquilo porque el principio de no... es que hay una construcción dogmática es una construcción, Oye, con construcción dogmática que plantea que en esa materia el fardo de la prueba se invierte se si invierte bien, eres tú que tienes que probar que correcto, el ministerio público que está obligado a probar los hechos, en este caso el, quien tiene que probarlo eres tú que el y bien en ese proceso es de procedencia lícita. correcto correcto, correcto pero es pero, una conducción dogmática que ha sido aceptada que allí por en ley aquella nación, hay que también porque tú sabes de qué se va a, a atacar para que pueda existir allí una especie de encautamiento y, y regreso de esos bienes al Estado, tendrá que ligarlo con unas calificaciones que es muy probable que en preliminar tú no le puedas decir que tú lo vienes de proviene del, del narcotráfico o del terrorismo, o lo ha usado para esos fines, que ahí está la contradicción y quizá la construcción dogmática. Hay que definir en paralelo, conjuntamente, lo que es el ataque Financiero directo, porque aquí muchos de esos que están jugados están tranquilos. Claro. Ellos van a perder un par de, de esos millones. Bienes, pero muchos de esos bienes lo adquirieron antes de. Sí. Por ejemplo, lo que te decía la mamá de, de, de Jan Alain: esa casa vieja, esa casa, sí. la, esa casa la tenemos nosotros. La frase, no, no, no, me refiero no, no. yo acá a que la madre. A la madre, decía, pero la fíjate. Que esa casa vieja, como tú, como tú le En definitiva. Ya Yo nosotros... Pregunto, Tiene 48 años. Es que se interesó... Sí, pero se el, el, supone que se define. Que se define. Sí, por eso. Tranquilo, que se no, define. No, no, no. Ahora... Ya nosotros Bien. requerimos de tener una ley de extinción de dominio. Así que. Es. y un hace, código penal. Que pero asegura. la pregunta, Francis, si tú tienes que cerrar ese Tiene comentario, la pregunta es por qué no se ha sometido de manera seria, no se ha asumido este proyecto. Porque todo el que ha llegado, su cargar, mira, mismo. no se hacen aquí. Te lo voy a decir, porque todo el que ha llegado, en su gran mayoría, ha invertido más de 40 claro, millones de sacarlo. pesos. Que cuando yo, yo que tengo ahí. la capacidad de poder ejercer la función de legislador, me presento frente a mi pueblo y me digo, quiero ser tu Bien. diputado, ellos no votan gracias, por mí porque Frank. no ha dado ni un peso. Esa es la diferencia, Carolina. Vámonos a la